El podcast de hoy es traído a ustedes por nada más y nada menos que Café Don Juan. Café Don Juan tiene un concepto elevado y ha evolucionado desde el 2012 su naturaleza para ofrecerle a sus consumidores una experiencia basada en el specialty coffee o un café de excelencia, combinado con espacios inspiracionales que invitan a vivir una cultura de compartir, conversar y apreciar el momento de una buena taza de café. Como este podcast. Puedes conseguir y saber más de Café Don Juan en su página web cafedonjuan.com o visitar una de sus localidades en Santurce, Atorrey, Winter Park, Florida, Cagua, Centro Médico, Ciencias Médicas, Plaza del Sol, Señorial y Plaza Riondo. Pero no me quiero imaginar, cabrón, tú janeando con Wisin y ya no. A mí me gusta el reconocimiento, como que eso es algo que me llena. A mí me gusta que me subestimen. Ah, okay. Eso es una droga para mí. Okay, Entiende okay. que yo llegue a un sitio y la gente no sabe lo que yo hago y de momento se enteren que ese fui yo, como que eso es droga. Sí sí sí, sí, sí, sí. Pero. Sí. Esto, la fama como tal, pues, como que eso no la he experimentado a, a full, ¿me entiendes? completo, pero siento que cuando esté ahí voy a tener que sacrificar cosas que no quiero sacrificar, ¿me entiendes? Sí, okay. no sé, tiempo libre, familiares, ¿me entiendes? Sí, sí, o sea, sí, metas sí. personales que tengo. Cabrón, ir al mall, vale, ¿me, ¿me entiendes? Pero no tanto ni por eso, ¿me entiendes? Tanto como que la vida familiar, yo pienso que eso, ¿me entiendes? Eso me hace muy feliz y siento que la voy a, la voy sí. a, la voy uh -huh. a sacrificar un poco. Escuchando café en mano Café en mano y escuchar este podcast que está viendo Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en mano podcast Vamos a empezar esta pendeja. Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en mano Podcast Y hoy me acompaña un fantasma. ¡Guau! <risa> <Wow. risa> ¡Qué charro! Ya eh... estoy, enfren... es que estoy esperando que me presentara. Eh. <risa> ¡Cabrón, ¿cómo tú te llamas? Eh... Joel. ¡Guau, wow, Joel! Joan. Saludos, Joel, o el top, que esta camisita. No soy Joel, pero saludos, Fantacuca. Joan, Joan, mi nombre es Joan. Ya, Joan, Joan Urbinas, ¿verdad? Joan Ubiñas. Ubiñas. Pero Urbinas existe. Pero soy Ubiñas. <risa> ¿Cómo tú te presentas? Te dicen Fanta, ¿verdad? Fantasma, sí. En verdad todo el mundo me dice Fanta. Mi nombre de productor es Fantasma. Ya. Pero siempre evoluciona. La gente me dice Fantasma, Fantacuca, tengo en Instagram. Ya, ya, no ya. Sé. Sí, porque yo te conozco como por Fanta. Exacto, Fanta. Y la mela es que yo te tengo en mi contacto como Fanta y tu nombre. Pero te, como te digo Fanta, pues picheo. En verdad, <risa> mi nombre me lo dice más que mi mujer. Ya. Eh, bueno, bienvenido a Café, hermano. Qué bueno que se dio. Gracias. A los que... A los... A lo, a lo, a lo que nos ven desde YouTube, pues obviamente estoy claro, con Flay Mafia. Bienvenido ¿Me, me no con Flay Mafia, otro capítulo, mi gente. No hay con Flay, pero ahora estamos estamos, eh, estamos estamos, aquí, estamos aquí. No qué bueno tenerte, mano, me alegro. Este, porque pues obviamente... ¿Por qué te dicen Fanta? En verdad, la historia corta, larga. No sé si la hice contigo ya, pero si no, la hice anyway. Eh, es que cuando yo, la chamaquita, yo también quería cantar y para mi tiempo que yo cantaba, Ver, el piquete era como que, o por lo menos yo pensaba de niño, como que el piquete era presentar a tu productor, como que cuisinando uh -huh. el el otro Tiny, Looney. Pues yo no tenía nadie. era yo mismo. <risa> so, me entiendes, de niño todo el mundo decía como que quién produce, pues un fantasma. Pues el fantasma produciendo que soy yo mismo, ¿me entiendes? Uh, yeah. Un fantasma. Pero después pegaba venir la gente y yo lo grababa y me preguntaba, mira cómo te pauto, como fantasma, ¿verdad? Y yo, pues dale, fantasma. Y se quedó así. Y se quedó así. Pero mi personalidad, pues. Ajá. Es un poquito fantasmística. <risa> sí, cabrón, porque cuando yo te conocí y empezamos a hablar, uh -huh. y vi tú, ¿sabes? No sé si qué puedes decir y qué, qué no puedes decir en el aire. Zumba. Pero, ¿sabes? Me dijiste todos los temas que tú has trabajado y yo, uh -huh. ¿qué, cabrón? Y toda la gente que, que tú has trabajado. Sí. Porque tú empezaste. Bueno, tú, el, el artista. Tú has trabajado con todos los, casi todos los artistas. Menos dragones. Menos Bad Menos ¿no? Que creo que... Bueno, no sé si... Bueno, yo no más más, pero con Bad, no, Bad Bunny no. Yo creo que... Me acuerdo que una vez estabas quejándote el, <ríe> cuando estábamos grabando con Flake Mafia. Y dije, muñeca, casi, casi se me, se me iba no, a dar... Bad Bunny. Ajá. Ya varias veces que me pasa, pero me pasó con Yandel, que la canción con Yandel... Yo había escrito esto... O sea, le faltaba un verso y Yandel me dijo, mira, vamos a comentar un besito aquí. Y yo dije, hacho, pues coroné con Bad Bunny para el disco. Eso era para las que no iban a salir los. Bueno, para eso era para el disco de Bunny. Para un verano sin ti. No. Para, para el anterior, el, el lo que el, el, me da la gana. No, no el del último tour del mundo. El último tour del mundo puede ser. Sí, sí, sí. Un disco de Bunny era para ese. Pero no, salió el disco de Bunny y no salía ahí. Y yo, damn, me quedé fuera. Y después, las que no iban a salir, canción con Yandel, voy a escuchar. Yandel no tiene verso. ¿Me entiendes? So, para normal, ¿me entiendes? Yo pienso que, pues, algún momento va a pasar... Sí, no, todo el no, sinergia. Digamos. Yo pienso que... No, y también lo que, lo que, lo que todo traiga, ¿verdad? Sí. En verdad, yo a veces, como que he perdido oportunidades bien brutales. Como que yo tengo... Yo he escrito temas, por ejemplo. Yo tengo temas en mi computadora guardado con... lee que es gringo. Bryson Tyrell, que es mi artista favorito de los gringos. Esto... ¿Cuál más? Temas con gringos que me gustan. Uh -huh. De colaboraciones con latinos que yo he escrito. Uh -huh. y nunca han salido ¿me entiendes? por eso que ellos, ellos ¿y cómo funciona eso? ¿eso tú le haces un pitch ellos básicamente? en realidad como yo estoy siempre como que en el crowd de los artistas como que en ese crew de ellos de, por lo menos de escritores de confianza o productores de confianza pues a veces yo le envían proyectos y me dicen mira este proyecto me gusta quisiera juntarlo contigo ¿me entiendes? a veces me envían a veces nos juntamos en el estudio y yo escribo la parte de ellos porque mucha gente muchas muchas veces los gringos envían su, su ya su tema hecho o viceversa vamos a hacer este tema para enviárselo a fulano ¿me entiendes? Ya, ya, ya, ya. Pero que lo que te quiero decir con eso es que hay muchas oportunidades grandes que están en mi computadora, uh -huh. que nunca van a salir o que nunca salieron y son un montón de por poco, ¿me entiendes? Ok, pero sí, sí, pero están ahí. Están ahí que algún momento pueda salir, ¿me entiendes? ¿Y, no. ¿Y te ha pasado? Que salen. Que salen, que tú como que pasa que se yo dos. paso un montón de tiempo y tú... Lo que a... era, loco lo que era, te voy a decir cuál una... Yo creo que en estos días me pasó una canción bien vieja, que yo escribí hace tiempo, loco, y... Y salió ahora y, a ver, yo creo que la ala ah, de Yandel y Alcángel. ¿Del disco? No, una, un sencillo de Yandel con Alcángel, okay. que era como con la Sinfónica Ajá. de Puerto Rico. Esto, reggaetón con Sinfónica, pues eso lo hicimos hace tiempo, ¿me entiendes? Y Alcángel tiró y no sé si no estaba gente muy conforme con lo que Alcángel tiró o el mismo. Como sí. que era un arroz con, ¿me entiendes? Porque también... Un con culo porque se metió a la sinfónica con reggaetón, uh -huh, uh -huh. ¿me entiendes? Estaba Lelo, estaba y estaba Nesti, muchos productores. Como que era un proyecto tan grande que no se escuchaba mal, ¿me entiendes? Eso yo dije, eso nunca va a salir, hace tiempo lo hicimos. Ya. Y de momento salió y en verdad yo vi la gente quiqueando con ella, hasta le hicieron un palabreo a esta gente y eso, ¿me entiendes? Eh, palabreo es que... Esta gente molusco y esa gente que opina ah, de los temas. Ah, ya, ya, ya. ya. Como que se le dio... Fue un sencillo con Spotlight, ¿me entiendes? Sí, te entiendo. Entonces, tú, cómo, cómo, tú sabes que un, te, un tema pega cuando... Obviamente, cuando, cuando hace movimiento en, la, en las redes, ¿verdad? A hoy día. En verdad, los streaming es lo más que habla de los temas. Claro. Y las tendencias. Como que si el tema está en tendencia aunque ta, Todas esas cosas se pueden provocar. Uh -huh. Pueden provocarse con, con inyección. Inyecciones de, de dinero o... El tema tiene que obviamente moverse orgánicamente. No es que es magia. Pero vale. se puede inyectar. Pero lo que te quiero decir es que... El, yo creo que hay un super No hay un único... El único reloj o único manera de tú decir que el tema está sonando es que suenan en los carros y en la calle, ¿me entiendes? Porque yeah. si Molusco la reacciona, no importa. Tú lo puedes decir a Molusco que reaccione si tiene conexiones. ¿me sí, ¿me sí, sí. Si tienes la, el network. El network, ¿me entiendes? Igual los números, pues, si tú lanzas... Entras un montón de playlists de cantazos tampoco sale el tema, mm. pues, igual tu tema se va a mantener arriba en streaming porque entraste en muchos playlists de cantazos que tienen muchos oyentes y, eso, y esos listeners te van a hacer... Sí, yo tengo un muchacho que se llama Seo uh -huh. este que él es como, eso es como indio, ¿verdad? Lo que él toca, porque él toca como... Eh, y sacó un disco recientemente y pues y pues, lo de él es como mezclado caribeño, yeah. esta cuestión. Y le mete, me gustó, me gustó mucho. Pero obviamente pues me, me, me, estábamos hablando de eso, desde de, de lo... De lo difícil que Que muchas de las veces, porque creo que estamos hablando de, lo, de cómo tú entras a un en playlist de Spotify, por ejemplo. Es complicado. Y es como que hay mucha burocracia entre medio. Como que, ah, pues si tienes una buena, un, una buena disquera o un buen publishing, pues ellos tienen contacto y esos contactos. pues... Oye, a veces ni siquiera las disqueras. Ajá. Como que hay unas una personas que se encargan de los DSP, que son personas que se encargan de. Eh, tú, tú tienes que hacer un pitch a esa plataforma de tu tema. Tú, mm. No importa quién tú seas Haces un pitch Tú o tu izquierda De que este tema va a salir Con este video Con esta persona Para esta fecha Porque esta fecha está pasando esto En, en, en narrativa con esto ¿Me entiendes? Mm. Para que Esto Los programadores eh, Programen el tema Con Con contenido de en Entiendan centradas Los playlists ¿Me entiendes? Ya esto... So... Hay veces que... Por ejemplo, yo me he sentado con gente grande. Power players, Eso significa gente... Power player significa como que gente que tiene poder en la industria. Como que... Sí, lo que dice va, Exacto. Lo que ellos dicen, va, Los que tienen las verdaderas conexiones. Ajá, ajá. Y me he sentado con ellos por no decir nombres. Y le he dicho, mira, yo tengo artistas, Ayúdame a entrar a la playlist. ¿Entiendes? Quiero quiero entrar a los playlist duros con mi artista. Eh, pam, pam, pam, pam. Y me dice... Ve acá. Chécate esto. Mira hay un mensaje. Esta persona... Es la directora de Spotify. Mira mi mensaje: Follow up, follow up, follow up, follow up, en visto, follow up, en visto. Me contestó. Follow up, follow up, follow up. Uh -huh. Para temas de gente grande. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y ellos teniendo ya la relación. Eso wow. es complicado. Porque imagínate cuántas canciones salen todos los viernes, ¿me entiendes? No me acuerdo el número, pero son un montón. Pues y la que los viernes son los, los días que sale canciones. Ellos prefieren el viernes, no sé por qué. Pero. Lo que te quiero decir con esto es, para no irme por la tangente, es que... Más allá de la relación, hay, uh -huh. es un follow-up y es un network y es... Para sí, tú eh, poder entrar a esos pelis, cuando es... ¿me es entiendes? una combinación de joseo, con conexiones, con Macho, ganas de seguir por ahí para abajo. ¿Me ya, Obviamente, ya, ya. si tú te conviertes en un artista rentable, que las, que, que las plataformas quieren sonarte uh -huh, y ponerte en exposición, ¿me entiendes? Que plataforma no quiera Bad Bunny, sí, sí, por bien, ejemplo, bien. pues... Me imagino que los pichos son diferentes en esa etapa. Pero sí. por lo que yo conozco, pues. Sí, sí, porque ya va poner qué caro, ya va Bonnie. O sea, él, él es fucking. como este? Él es miel y el resto. Uh -huh. la, todos los demás es abeja. O sea, me imagino que la gente quiere este, trabajar con él. Mira ahora ese tema de Arcángel y va Bonnie se pilla, tío. ¿Eso es verdad? O... Bueno, yo lo tenía antes. Yo también, pero ¿tú crees que eso.? eso no, no sé, eso, yo. Yo hay veces que no sé si es estrategia. Lo que, lo que sí yo sé es que hay veces que los temas en la mierda por allá. Ajá. Salen a unos horarios diferentes y a veces, pues, salen primero, los piratean, los mandan para acá, ¿me entiendes? A veces uh -huh, pasa eso. Uh -huh. Pero, aunque no hubo mucho tiempo de diferencia ese pirate. Yo creo que el dos días antes y el disco salió dos días después, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. sí no fue como el de, el de Fate. Exacto. Que el de Fate fue, para los que no saben, que Fate es un artista colombiano y, pues, y no saben de la fucking, este, eh, de la industria pues se le pirateó, ¿verdad? Como una semana, Se casi la pirata, un mes. Cosita, sí. Un mes, el disco completo. Completo. Pero... Y que, el, que después de bregaron con un screenshot de... de cómo ah, se nos, nos pirateó el disco y él dijo, cabrón, picheé el álbum, ese va a ser Literal. el... Literal. Hay veces que también lo hacen a propósito. Yo, yo hice... Yo, yo, pues, por eso digo que como que hay veces que con el cabrón pues, se fue a propósito. Logo, yo pienso, logo. mira, yo hice... Yo, yo hice... Yo participé con Wizzy Ander en lo de Panticito Remix. Ajá. Y, y esa canción es... Eh, Estuvo eh... buena. Y el remix iba a estar himno. bueno. Ajá. Pero hubo tanta gente interesada en tirar y creo que no nadie se puso de acuerdo. Uh -huh. Que el tema estaba supuesto a no salir. El tema no iba a salir. Yeah. El Había uno de, de los Pantico, integrantes ¿no? de Panticito. Uh -huh. que, no, que no que no le gustaba su parte, no quería que saliera, no sé. A no la mierda. Uh -huh, uh -huh. Y el tema estaba supuesto a no salir. Pero se pirateó. Qué raro. Ajá, ¿Entiendes? Ajá, sí, o sea, yo digo sí, sí, a veces sí, como sí. que pues Ah, no va a salir Pues se pirateó el tema No sé quién lo pirateó Pero salió Sí, sí, sí ¿Entiendes? Sí, sí, lo triste sí, sí. somos nosotros Que no cobramos ¿Entiendes? Exacto Porque ahora es por stream, ¿verdad? Sí no yo, Bueno, si, si el tema no se lanza Pues yo no puedo hacer una factura A Wisin and ¿Me entiendes? Por sí, participar sí. ahí ¿Me entiendes? Sí, porque yo vi un Eso yo no lo entendía Porque yo vi una entrevista de Mora en, Con un artista mexicano Que me gustaría hablar de eso también eh, Que obviamente tú sabes más de esto eh, que le estaba hablando de que el supuestamente que no sé si fue primer día de clases o, o el otro que él sacó este microdosis Ajá. que uno de ellos iba a piratear o se pirateó okay. que yo no sabía no sé cuál de los dos él estaba contando una historia de que de que supuestamente él estaba en uno de los, de los de la gira él estaba, estaba en la gira del último tour con Bad Bunny él estaba en el en el Airbnb uh -huh. y que le tocaba la puerta con que me no, sé se, se pirateó y el qué y si está contando esa historia y que después se movieron, bla bla bla. este Parece que se pirate de alguna manera, pero después el disco sacaron el disco ese mismo día, hicieron unos arreglos, cambiaron un par de cosas y okay. como quiera todo el mundo. Y él dijo, como que, pues me imagino Mora como es, porque me, me imagino que, que. O sea, que, que tú más o menos, tú y Mora escriben los dos. Lo conozco. Eh, so, <risa> por eso, que a lo que voy es que, que tú sabes. De como el diablo, el, porque el, el, el, como el, el, lo que él dice en la entrevista es como que, pues cabrón, si, si esos temas salieron y nadie va a cobrar, pues yo hago ocho más. Obligado, pero obligado. Pero obviamente, me imagino que para ti, que tú tienes ese talento Bueno, nato. pero Mora, o sea... Y obviamente Mora, que ya Mora se, da, se ha conseguido un título en los últimos tres, cuatro años de como que la, la, la eminencia escribiendo. La diferencia a mí de Mora es que Mora es quiere ser el cantante, ¿me entiendes? Mora está cantando. Exacto, exacto. Y a lo mejor él tiene mucho cariño en las cosas de él. ¿Me entiendes? Quizás dice sí, como sí. que diablo, logré montar. Porque hay veces, montar artistas en tus temas son favores, ¿me entiendes? Como que, por más pana que sea el, el artista, se monta en tu tema y tú le debes un favorcito, ¿me entiendes? Como que ajá, tú sabes, ajá. eso es como que entre líneas se entiende, de que tú tiraste en mi tema, pues tú sabes que si para pa mi concierto tienes que ir o, o dame un tema de vuelta, ¿me entiendes? Como que ya, si tú ya. no lo haces, pues ya te ponen el sello de que papi, está tipo un lechón, ¿entiendes? Ya, ya. ¿Sabes ya, lo que te ya. digo? Sí, sí, sí. O so, sea, a la mujer él, le tomó trabajo montarte esos artistas y uh -huh. se le pirateó. No es lo mismo cuando tú eres ex compositor que tú dices, pues, ya lo puedes escribir esta canción y no salió. Pero está bien, pues. yo, yo tengo siete artistas más que tienen a mí y pronto van a salir. Esa es la magia de ser compositor uh -huh. que siempre estás lanzando música tuya, aunque no seas artista. ¿Cómo te entraste en la vuelta a ser compositor? Eh. Yo siempre he escrito, cuando yo era chamaquito... Porque quería ser cantante, cuando murió ese deseo? Yo cuándo, quería ser cantante. ¿Tú, tú, ¿tú piensas que ese, ese deseo murió? En verdad... Eh, ya, lo, ¿cómo hablo de eso? En verdad... Yo... Tengo unas convicciones personales... Ajá. Que creo que me... Que van contrarias a lo que con, conlleva ser artista y ser famoso. Ok. No eh, oh, después de este podcast... <ríe> puta, puta, puta. Pero lo que te digo, pues, pues me pasaba con Conflay Mafia. Me ah. pasaba que yo decía, Mira, César, si <ríe> yo voy a lo que tú, cabrón. Yo no puedo decir esa palabra, cabrón. No, Qué bonita de... eso cabrón. Yo decía, No, y no tanto ni por eso, porque esa es la persona que yo soy en realidad. ¿Me entiendes? El sí, que me sí, conoce. Sí, sí. Pero esto, si yo me voy a ser famoso. Eh, como podcastero. Ajá. A mí me gusta cantar. Para ser me hago famoso cantando. ¿Me entiendes? Porque no es que a mí no me gusta cantar, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, sí. Pero eso de la fama, pues, como que la he visto de cerca y te, tengo mis convicciones de que quizás cuando ya esté ahí, no me va a gustar, ¿me entiendes? Claro, pues yo, pues, sí, te, te entiendo. Porque yo, como he cogido un poco de fama aquí en PR uh -huh. y yo no yo pensé que sabía lo que era, pero no, papi, no hay break. Y ahora como que ya estoy chilling conmigo, whatever. Yo saludo a todo el mundo. Ahora cada, estoy más cuidadoso con las cosas. Pero ya no me importa. Como que, porque... No, o sea, el, mi, el, nivel, el nivel que tengo de fama lo puedo controlar, claro, entiendes? Claro. Pero no me quiero imaginar, cabrón, tú hangiendo con Wisin y Yandelo, a mí me Yandelo, gusta, Yandelo, whatever. A mí me gusta el reconocimiento. Como que eso es algo que me llena. A mí me gusta que me subestimen. Ah, ok. Eso es una droga para mí. Okay, ¿Entiendes? Okay, que right. yo llegué a un sitio y la gente no sabe lo que yo hago y de momento se enteren que ese fui yo. Como que eso es... Droga, sí sí sí, sí, sí, sí. Pero... Sí. Esto, la fama como tal, pues, como que eso. Yo yo no la he experimentado a, a, a full, ¿me entiendes? A completo, pero siento que cuando esté ahí, voy a tener que sacrificar cosas que no quiero sacrificar, ¿me entiendes? Entiende, sí, okay. no sé, tiempo libre, familiares, ¿me entiende sí, O sí, sea, sí. metas personales que tengo. Cabrón, ir al mall. Vale, me ¿me entiende modo. Pero no tanto ni por eso, me entiendes tanto como que la vida familiar, yo pienso que eso, ¿me entiende Eso me hace muy feliz y siento que la voy a. Sí voy a sacrificar un poco. Sí, obligado. Esto... Pero, anyway, pues, yo sí quería cantar. Cuando chamaco. Esto... Me quitaba, volvía, me quitaba, me volvía. Y mi hobby, aparte de jugar el baloncesto, era coger mis vecinitos y decirle, papi, tú te vas a llamar el Taíno. Y yo te voy a escribir... Vente, que te escribí un verso. Y, bro, tú vas a cantar así. Y tú vas a cantar entonado. Y te llama el Indio. ¿Qué sé yo? Soy yo tío, ¿Entiendes? Ajá. Real. Y papi, lowkey, todo mi vecindario los puse a cantar. todo mi vecindario. ¿Me entiendes? <risa> si sí, tú tenías ese poder de... de papi, y, de, y... y... De y... Creatividad, creatividad, cabrón. Hacíamos reality en YouTube. <risa> no voy a decir el nombre porque lo vas a encontrar. Pero hacíamos reality y nos llamamos Los Bellas Family. Ok. En verdad era de bellaco, pero, pues... Pero bueno, pero era Los Bella Family y éramos un corillo, papi, te estoy hablando de 13, 14, 15 años. Ajá, ajá. Esto, sea, ahí yo pienso que yo desarrollé la habilidad de editar bien rápido en, en el programa. Sí, porque, porque lo hacías por trivial Porque lo hacías por trivial y viene gente bien. que no tiene talento cero. Tiene que picotearlo, ¿me entiendes? La voz, ¿me entiendes? Sí, sí, tú como que ah, a este cabrón le falta todo tú. Y papi, no, y, y, y se serían de ritmo, ¿me entiendes? Si yo tenía que picotear estaba para que en ritmo, pum, pum, ha hecho un revolú esto... Ahí desarrollé eso. Y escribir también lo desarrollé. ¿Me entiendes? <risa> como escribir gore. por otra gente que no fuera yo. ¿Me ah, entiendes? Ah, ah, esto... Pero ya después un poquito más de grande... Eh, yo me quité de la música. Y cuando volví, empecé a, hacer, a lanzar música por SoundCloud. Ok. En ya yo creo que ahí estaba... Estaba Mike y Alvarito en esa vuelta. Yo llegué de Nueva York. De mm. un bicho de récord. Mm -hmm. Esto... Y pues como que me quité. Bam, bam, y bueno, siempre me gustó la música. Empecé a hacer música para mí. Ahí me puse Fantacuca. Empecé a us usar ese seudónimo como para lanzar música. Okay. Que si van a San Sanclo, van a encontrar Fantacuca Cuca, un par de temas. Pero tú sano. Eran trap y eso, pero nada, nada muy cafre. Nada como la John Powell. Exacto, sí, nada como Jackie, que es el que dice ahora con Brian <risa> Mayer. Eh, pero entonces eh, ahí empezó a llegar gente otra vez de nuevo. Siempre, hacho, siempre me pasa. Que me quito y cuando vuelvo otra vez me, al me alcanza a la gente, siempre. Uh -huh. Y me empecé a conectar con gente. Y volví a encontrarme con gente, entre ellos Jisoo, que Jisoo ahora trabaja para Crillar y Muñoz y esa gente Ajá. de la familia. Esto, los armónicos, Gaby Armónico y Chincho Armónico, que ellos hicieron un montón de canciones de Osuna, and Andel, esto para el tiempo de María. Y me conecté con ellos y había un hambre de compositores. Como que mira, tenemos pistas, pero no tenemos quien le cante a las pistas para enviarle la maqueta a los, a los, a los artistas. Ajá. Esto, eso ahí como que me pegué, vi esa necesidad y me pegué por ahí y empezó ah. y hacer música y de la primera sí, que tú estabas como que the right moment at the right time. Literal. Y tú como me, bro, pues caray, yo tengo un cojonal de. Óyeme, esto María. Papi, bendición. Pero tú te fuiste de PR por María o tú volviste mm -hmm. después de María? Mucho antes, yo me fui cuando tenía 22 años. Ah. De mi casa me no fui para Nueva York. Por eso que tú volviste después de María. Volví, yo cogí María en PR. Ah, okay. Ahí. Yo fui a en pero María creo que pasa un poquito después. ¿Qué año fue María? 2017. Porque yo me fui ahí. De, de, pues no, yo no. llegué yo llegué de Nueva York 2016. Ah, se fue cogiste a María. Cogí María. Y vas a ser el -trip completo. Bad completo. Pero después de María, como que hubo una necesidad de que los artistas estaban encerrados en las casas Ajá. también. esto Todo el mundo yéndose para Estados Unidos. Y ahí empezaban a enviar el tema. Y el tema empezaron a moverse. Y la pandemia. Al garete. ¿Sabes? Los artistas en los estudios. Todo el mundo en las casas. Haciendo campamentos uno detrás de otro. ¿Me entiendes? Wow. O sea, fue una bendición para mí. Pa la pandemia fue una bendición. Sí, Uy, sí, sí, sí, sí, sí, Esto sí, sí. Y ahí empecé a conectarme con todo el mundo y ya una vez cogí nombre con Wisin Andel. pues ahí efecto dominó. ¿Me entiendes? Como que, ah, ¿tú eres el fulanito? Pues dale. ¿Y te, te, te, ¿te acuerdas del primer tema del primer artista grande? ¿Quién fue tu primer artista grande? Así que tú dijiste, diablo, papi, aquí fue. En verdad, si te puedo decir, eh, estoy en verdad mucho. Esto, eh, vas a pensar. Yo había hecho cositas con Kendo Capone, pero eso fue mucho antes. Con Kendo y, ¿verdad? Eso como que me causó impresión, como que ya lo hice. una canción con Kendo Capone. Sí, eh, Era duro, sí. Para el tiempo de que no estaba, tú sabes, el garete en la calle, los lobos, para ese <risa> tiempo. <risa> <risa> Esto... Oh, no. Ya me acuerdo de eso. Después hice algo con Jengo Flow, súper humilde. Pero eso fue un cap bien grande. Sí, pero también eso eran como que me imagino que tú lo veías... y corrías, y me mal, tú los veías como guisito ah, ¿Y eso? ¿Me ¿Sí, entiendes? Ah, yo me acuerdo ah, de ir yo. para el estudio de Yo para allá, para cuando... Black Pearl, para allá. O sea, eran como que eventos en mi vida separados. Sí, como sí, que sí. ya lo hice no esto. No era nada corrido. Nada era corrido. Como el lunes tengo esto, el miércoles este, el viernes este. Cero, ¿me entiendes? Esto... Sí, sí, sí. So, yo quiero decir que el primero fue Yandel, ¿me entiendes? Que me, que me dio así la mano de un placement bien y que yo por primera vez vi... Por decir un número, esto, tres mil pesos por una canción. Uh -huh. ¿Me entiendes? Como que, diablo. Wow. Mi, mi letra vale esto, ¿me entiendes? Uh -huh. Esto, Yandel fue el primero, en verdad, de creer en mí. Y firmé con él, de uno ¿me entiendes? ¡Qué duro! Como, como que... Él fue el que me dio la, la, la oportunidad y me dio también los tips y la confianza, ¿me entiendes? Y hay veces que tú llegas a los, a, los, a los corillos y a veces los artistas tienen el miedo de que... De que tú vayas por ahí desacreditando a los artistas. ¿Me entiendes? Desacreditando el talento del artista porque esto... Ah, ah tú escribiste esta canción. Ah, pues fulano no escribe. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y eso no es eso, ¿me entiendes? Sí, porque ahora después yo creo que después de lo que pasó con René y J. Balvin, como uh -huh. que ahora hay una fama de la gente que no sabe que si tú, si tú no escribes, no eres artista. No, es que cuando vamos a la esencia de la industria de la música como tal, no del reggaetón, de la industria de la música, ¿los cantantes eran solamente intérpretes? Salsa, bolero, Merengue, ninguno de ellos escribían sus merengues y sus salsas y su nadie. ¿Me entiendes? Estaba tú buscando, mira, estoy buscando una canción para sacar. Fulano. Ah, sí, pues llámate a fulano que es que escribió aquella canción. Ah, pues dale, mira, hay otra canción para ahora. Ah, pues dale, la tengo aquí, toma. Ahora búscate un arreglista que con esa letra te haga una pista. Y tú me entiendes. Mm. Y al final del día, tú eras solamente un intérprete. Los artistas hacían discos de canciones que existían. Sí, sí. Canciones que tú y yo cantamos que no sabemos que no son de ese artista, que son de dos más que se lo inventaron, ¿entiendes? Ajá, ajá. Esto sí, pasa, pasa en todos los géneros, ah, bueno, a, Héctor, el, eh, a Héctor Labo le escribían casi todas las canciones, a Michael Jackson le escribían las canciones, Tite Cure Alonso es un compositor de aquí de Puerto Rico que le escribió a, a, a Héctor laboa a Celia Cruz, a, a Ismael Rivera y uh -huh. casi nadie sabe de él. Y escribió cientos y cientos y cientos de los, de los hits más grandes de salsa y nadie, nadie es sabe Es que hay un arte en, en escribir, ¿verdad? Hay un arte en interpretar una canción que tú no escribiste y hacerla, ¿me entiendes? Y hay un arte en ser artista como tal, ¿me entiendes? Yo, yo puedo ser el más duro que escribe y el más duro que entona y el más duro lo que sea. Pero yo estoy probando una tarima, ¿me entiendes? Yo tengo el temple para hacer que la gente me grite cuando yo cante el tema lo más duro que esté. Yo fui para el concierto hace poco de Cultura. Y, y me sorprendió que de la nada sale yo Willy Randy. Uh -huh. Y entonces, cabrón, ellos empezaron a cantar zafadera en, en reggae. <risa> cabrón, y cuando, es, o sea, es hello, cultura, todo el mundo está arrebatado, todo el mundo está en baja. Cabrón, cuando esa gente salió, que era casi al final, loco, uh -huh. ese público se quería caer. Y cuando se cae de la tarima, Willy dice wow, yo acabo de recibir un masterclass aquí. De que, cómo moverla, de cómo animar la gente, cabrón. Entonces, esa gente estaba ya dura. De wey Randy son los duros. Papi, cabrón. De ahí fue que yo dije, ya ah, lo papi. que. Y ya los he visto un par de veces en Tarima. Y también fui para los uh -huh. romances de una. Cabrón, eh, otra. O sea, otra vuelta, otra vuelta. Cabrón, se nota que ellos son papi showmanship. Eso es showmanship 100%. ¿Te puedo decir algo? Yo, yo estoy coreándole ahora de la gueto. Ok. No es lo que quiera hacer long term. Simplemente, pues. No sé, de la gueto es mi arte favorito. Ok. De toda la vida. Esto, y... En el tengo una amistad con él bien brutal. Él no tiene corista Él no necesita corista Pero, pues me dijo, bueno, vamos a hacer los festivales y me fui con él. Y en sí. verdad, esa gente de esa época, esa, esa generación, Arcángel de la Ghetto, yo, Willy Randy, esa gente tiene una tarima tan estúpida. O sea, es como que una cosa... Una confianza en una ellos Una confianza. Mismos. Ni siquiera tienen que cantar los temas completos. Es como que ese temple tú puedes mover las masas por cómo te comportas sí, en la tarima. Y está, y está como que... Ellos se ven... Cuando Arcángel salió lo vi, la última vez que lo vi fue en, en Bad Bunny, en el Choli. Uh -huh. lo, vi, lo vi dos veces. Y él como que, está como que strolling. Uh -huh. ah, y papi, todo el mundo, ah, tú sabes, cabrón, como tú dices, él canta como si estuviera en el baño de la casa. Él está activo un karaoke. ¿me sí, ¿me exacto, exacto. Esto es desvivido y la gente de papi... Volviéndose loca Uy, si sí, también son unos que son un caballo También me impactó a mí con los chamaquitos cuando los vi como fanáticos. Sí, full, full, full, y full Y la tienen empezado. Esa gente Eso se ha perdido en género un poco Que la gente antes se probaba primero en la tarima Antes que en el estudio mm. Eso pasaba Eso era antes Tú tenías el break en la tarima ¿Sabes? Yeah. La discoteca Dinois, No me quiero ir para una clase de reggaetón Porque yo no soy tan viejo Pero Dinois, la discoteca No, pero obviamente estás en la industria ¿sabes? Que la tenía Nelson Y iban todos los chamaquitos A probarse en la tarima primero ¿Me y si la tenían, pues ahí Y si la tenían, te decía decían, ahora yo tengo un disco, si quieres, ver mañana para el estudio para grabarte. Y otra cosa, en los estudios, eso era un one take, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso era un dem, el mismo dembow para todo el mundo: pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. esa pista. Uh -huh. ahí, tira, ahí tiraba a todo el mundo. Pum, en esa camita. Le decías la camita. Tú tiras ahí en esa camita y después te vas para tu casa y no sé si vas a salir en el disco, qué pista te van a poner. ¿Qué canción va a ser en el disco? No. O Saber, así certidumbre. so antes la gente se probaba con esa hambre en la tarima. Sí, sí, sí, sí. Y tú te hacías artista primero, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Ahora tú estás en el estudio y tirando una canción de algo. ¿Qué canción más dura? Y cuando va... La... H, yo vi.. No quiero no a decir eso, no voy a decir eso. No, pero... No voy a decir, eso, <risa> a decir, eso, a decir eso. eso. Es que he visto gente, papi, que en tarimas tan malo y tan pegado. Sí, pero sí. en tarimas tan malo. Ha hecho malo. Yo he visto... He tenido la oportunidad de, de, de ver a varios. Y la, no, no sé si son de la nueva, pero he visto a varios como que empezando. <ríe> y tú, de la nueva. No sé si son de la nueva para no decisionar. No, en verdad, es que no sé, porque tú sabes que hay, está la nueva, está la nueva de la nueva y tú, No sé, cabrón, sí, estoy sí, bien sí, confundido, sí. pero tú sabrás de eso. Sí, sí. Y, eh, y los veo nada más en... Como que de lejos, como que... Ah, mira, están grabando aquí, están grabando acá, whatever. Como que... Su relación con el micrófono. O sea, hay unos que como que... Papi, viviéndose la furia, como que, ese tipo, ese tipo la tiene. Ah, tiene entonces hay otro y entonces el chamango también, mira cabrón vívetela vívetela porque a lo mejor está duro a lo mejor componiendo o haciendo algo pero no y, quiere... y, y, y ni siquiera la interpretación como que no es, no es tú cantar los temas o sea tú estás en el género y a veces el género no es tanto tú cantar los temas en el tono correcto ¿me entiendes? es como que es un showman, ¿me entiendes? Como que ve activa a la gente, hace una dinámica con la gente, o habla entre medio de las canciones. Eso, Esa es la gracia que tiene Alcángel. ¿Te has visto Alcángel cómo habla entre medio de las canciones? Manda mm -hmm. para parar la pista y dice, porque lo que pasa es que hay un nuevo rey en la casa. <risa> ¿Me entiendes? Como que, ¿quién te dijo que diera eso? Ya hay un siete clips ahí para atrás, y el otro, de que el Alcángel dijo que es el rey. Sí, sí, ¿Me entiendes? Sí, sí, sí, sí, sí. So, esa gracia de hablar en la tarima, es lo que hace un show entretenido. Ah. No simplemente que tú, porque para eso escucha el disco. Ajá, ajá. ¿Me ¿Lo entiendes? Sí, obligado, obligado. Esto... No, no, y, y, y algo que me sorprendió también cuando yo vi a en Atlanta para Por Siempre. Uh -huh. Y después lo vi, cabrón, que pasaron dos años uh -huh. en R. Y yo fui, el, yo fui el primero, el del Krikar. ¿Y se vio diferente? Cabrón. Yo me sorprendí tanto que Santi estaba conmigo. Uh -huh. Cabrón, cuando esa bocina se prendió en fuego... Hay una bocina que se prendió en fuego. Ah, lo vi el video. Aquí en PR, ¿verdad? PR. Sí. Apagamos esa bocina por ahí. Cabrón, normal. Ahí paró el show como si nada, cabrón. Como si estuviera <risa> en el cuarto de la casa que se está quemando un plato. O puso alto el microondas y se quemó. Ah, da un break, gente, que se está apagando una bocinita. Normal. No, la, no. la apagaron. El cabrón. Se, ah, ponme la pista otra vez, vamos a empezar. Como si nada, Cabrón. Que fue, y, y, fue, y fue con la naturaleza del mundo y a la gente le importó un bicho, cabrón. Baboni Bunny, Bad Bunny ha creado un culto. Sí, sí. ¿No entiende entiendes? Él tío. tiene unos fanáticos hachos a muerte, casi igual que los del soccer. ¿Entiendes que a los de Mundial... Yo soy uno de ellos. No yo sal, lo, lo sé. Lo soy. Soy el, yo salí en el top 5 de... De, de fanáticos sé. de vamos En el 5% de los más listen de Spotify yeah, esto... Y tú como que sí lo sé. Te sigo en yo, Instagram. Esto, eh, lo sé. ¿Entiendes? Esto, y Santi también sé que tú también. Sí, sí, fall, fall, fall, Pero fall. yo estaba hablando con... Estaba hablando con Mico. Ajá. Yo Mico. Chora, mico, lo más dura, está rompiendo. Te esperamos aquí en el podcast cuando quieras. Pero sí, mico. Estamos tío. Lo voy, voy a venir, voy a venir a tío. <risa> duro, duro. Esto, eh, está hablando con ella porque, quiero decir, ah, ella pidió un Uber. Ok. Y estamos grandes, ella pidió un Uber. Y ahora no me lo dijo y yo le dije, ¿quieres que te lo busque? Y, y ella, ha hecho así, por favor. Como por, que, el Uber, por, el, el Uber Eats. Ajá. La comida. Ah, ok, ok, ok. Y yo, ¿quieres que te lo busque? Y ella, sí, dale, por favor, ha hecho así. Sí. Ya no me lo dijo, pero yo lo asumí. Yo lo busqué y he hecho así porque siempre, a veces voy y la gente. como Se, que se queda se quedan... Sí, entiende. ese también ella. es. Digo, no es que Michael Jackson, pero que un peligro de que sepan qué caja tú estás, no te pasa, vida, cuál es ay. tu carro, ¿me entiendes? Esto. Pero que ella está en esa etapa de darse. Ya se dio cuenta, pero que en esa etapa de estar realizando constantemente que está bien pegada. ¿Me entiendes? Ajá, ajá. Y yo le estaba diciendo: Lo que pasa es, Mico, que tú te trajiste el fanbase de Bad Bunny. Ese fanbase de Bad Bunny. Qué? Bad Bunny la subió al Choli. Uh -huh. Y Bad Bunny también está en esta etapa de un poco de libertinaje. De apoyo pues, a los gays. Bad se hizo eso con Ombro los otros uh -huh. días. ¿Me entiendes? qué sí o okay. qué. Y Miko tiene el ambiente. Uh -huh. ¿Me entiendes? Villanos, toda esa gente. Como que congracian. ¿Me entiendes? Uh -huh. So, ese fanbase de Bad Bunny, Los que son bien, bien Bad Bunny. Ella se los ha traído. Ese fanbase. Y, y esos fanáticos son intensos. Yeah. O sea, es, son fanáticos que están guessing todo el tiempo. Como que si lo ponen subió esta agua aquí, significa que va a estar en la alazán y mañana. ¿Me entiendes qué te quiere decir? O sea, es intensa la cosa. Yo sentí esta voz así. ¿dónde fue, que, ¿Dónde fue que fuimos a, a buscar Ulla? Va a salir, va a salir. Va a salir hoy. en está en Puerto Rico. Él no está haciendo nada. <risa> <risa> <risa> yo empecé, cabrón, él estaba sirviendo palos en Ecos anoche. Él está aquí, boliño. <risa> Papi, cuando salió, cabrón. nosotros, ah, nosotros, cabrón, nosotros, nosotros se la quería que caer, sí, cabrón. Estaba la primera como vez loco. interpretó a <risa> Andrea Sí, eso estuvo, sí, sí, cabrón. Yo usted, usted, ustedes han conocido a Bonnie. Eh, no, no lo Yo creo que ustedes deberían conocer a Bad Bunny. Él bueno. debería conocerlo a ustedes, yo pienso. <risa> Bienvenidos, Benito. Pero, pero sabes que yo creo que yo no quiero conocer a Bad Bunny. No no. no, no. No. Me gusta mucho. Me gusta demasiado porque me ha pasado con gente que no voy a decir. Uh -huh. Que admiro mucho. de la magia cuando lo conoces. Completamente, brother. Completamente. Y sí, pues gente sí. cabrón que consumo, cabrón. Lo consumía diario. Y los conozco. Me pasa. ¿Me ha pasado? Cero, cabrón. Cero, Cero de que que no. cine, Never meet your heroes. Sí, Oye, sí, me pasó... De... Y me pasó, un, me pasó un tiempo con Joe Rogan. Ya. Yeah. Lo vi en, en un stand-up de comedy. Y, y... lo vi respondiendo un Q&A al final del, del show. Y fue como que... Ah, esto no es el tipo de los podcasts. Entiendo. ¿Sabes? Fue como una, una baja. La que, caer, la tú, te, tú, tienes una, tú tienes una visualización. Uh -huh. Y te lo y ponen me, un pedestal bien, cabrón. Oye, y me ha pasado, cabrón. A mí me han escrito, cabrón. Y si me estás viendo, vete para el carajo. Me has escrito, ah, te vi ayer en tal barra a las 2 de la mañana y tenés una cara de perro. Yo pensé que tú eras más buena gente. Y yo, cabrón, me saludaste. A las 3 de la mañana yo estaba en el teteo, cabrón. Uh -huh. Estaba con un pana, ¿me entiendes? Yo estaba en la amiga, cabrón. Es verdad, es verdad. O sea, y la gente, y yo entiendo, pero ¿pasa, pasa, cabrón. Es que pasa, Son percepciones, gente... yo pienso que. me ha pasado que yo pienso que personas me van a caer mal y cuando las conozco se convierten en mis mejores amigos. ¿Me pero, entiendes? Pero definitivamente. Yo ten, yo pensaba en eso, porque dije, ah, como que... Me han preguntado como que, ¿cuál es tu artista top? Y yo, bueno, Bonnie, pero no estoy tan seguro si lo quiero conocer. Conocer. Sí. Como que... Porque me ha pasado con gente también que ha venido al podcast y de momento, ah, Yo en verdad, yo soy un boricua... De los boricuas que no se la queremos dar a nadie. Pero yo, yo soy fanático de gente. Lo que pasa que, pues, como que no lo dejo salir de mí. Ya. Yeah. Como prefiero pas que pase y no le pido una foto, fíjate, me muero. Con estos <ríe> deseos. Que me entierren con mi orgullo, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí, Pero sí me ha pasado, en verdad. Me ha pasado que conozco gente que ya... No, y me imagino que te pasa que a ti más especialmente a ver, que tú estás en la industria. A veces me pasa así, como que me pasó la primera vez. cuando, ¿A quién fue que vi? Yo creo que a John Yandel me pasó también un poquito. Que te pasa que tú ves a alguien que tú quieres ver cómo esa persona habla, cómo piensa, cómo come. Como <risa> Él que, es humano igual que yo. Como que, bro, ¿tú comes al día? Esto... <risa> pero después como que tú, ¿entiendes? Esa persona... Ah, me ha con un montón de gente. Igual en el género, que tú ves mucha gente que, por pues, las redes están... Como que se ven glowing, o ¿me entiendes? Sí, o que sí, ya las sí. personas tienen el banco cuidado Y cuando se convierte en tus amigos, tú dices, ya, los, está igual que yo en el verdadero José, oíste. Pero, ¿te has conocido a Bad Bunny? A Bad Bunny estaba en el mismo sitio con él, pero no lo he conocido. Y... de lo que dicen, ¿tú crees que, viste, si se puede...? ¿Qué? ¿Qué dicen? No sé, te pregunto. ¿Qué dicen de él? ¡Ja, <risa> <risa> Yo pienso que... es que me lo imagino, cabrón. ¿Tú te acuerdas que yo dije...? No, esto, esta historia es real. Esta historia es real. Y lo puedo decir porque nadie conoce a este tipo. Yo iba a Miami. Okay. Y iba para el concierto de Bad Bunny. Okay. Entonces me encuentro con este... Uber Driver. Okay. Que... Este... Yo iba para el concierto de Bad Bunny de abril del el, el cierre de... Imagínate si soy fan del cierre del último tour del mundo. Okay. En Miami. Eh, y el Uber Driver era cabrón. Él llevaba como cuatro años en Miami okay. de Cuba okay. de nuestra edad pero cabrón él se escapó cabrón y llegó okay. A ver, de que llegó en Yola me entiende padre, ¿sí, tú sabes que Almairi es cubano ¿quién? Almairi ah sí sí sí sí, sí. Eh, o sea que los cubanos pero también verdad llegó tampoco. yo creo que sus padres ajá sí sí él, yo, él tiene ese tipo es brillante mano verdad tan brillante que se volvió loco sí cabrón pero el nada. tipo cubano, el, el, el rival. El es cubano. Entonces él viene y dice como que nosotros le decimos, mira, pues pon el Bad Bunny. Bueno, nosotros ya viemos, estamos haciendo print, tu palito, mm -hmm. vamos para de... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> el concito de Bad Solamente un fanático de Bad Bunny diría, ponme Bad Bunny, que estoy a punto de escuchar Bad Bunny por el resto de las tres horas. El Pri es con Bad Bunny. Entonces. Eh, no, la, la, verdad, la verdad es que Que él dice, ah, es que no sé quién es. Y Dijo nosotros, el cubano. Y eso, y eso me, me sorprendió. Y tú, <risa> No, pero, cabrón, la mierda es que él empezó a hablar del pop culture en general. Y yo, pero, yeah. ah, es que yo no sé nada de cultura popular. Y yo, yeah. como que tú no sabes nada? Y ahí, y ahí dije, cabrón, no me pongas nada. ¿Qué carajo? ¿A qué te refieres? Y me dice que estaba recién llegado, que bla, bla, bla. Y yo, ¿y qué se, que se escucha en Cuba? ¿Ya? Música clásica. ¿Sabes, cabrón? Unos artistas back, ¿sabes? Flow. Salsa, vieja. Sí, sí, tú me entiendes. Como que música de orquesta, música real, yeah. básicamente. Yeah. Y que cero, cero cultura popular. O sea que el autotune no sabe qué carajo es, ¿me ¿entiendes? Ya, entiende. Ese flow. Y él dice que en un party él conoció. De alguna manera, él conoce el pana del pana, del pana. Y estaba en un. Que allá en Miami, tú sabes que es más fácil tú. Sí, a veces. Se con con gente, sí, verdad, verdad. En Miami, como no, si tú conoces, si tú vas a un sitio de puertorriqueño, te vas a encontrar en un en celebrito. Sí, muy posible. Entonces, pues, cabrón, nada. El punto es que él llega y, y él cuenta. Dice el cuento. Que. Como que se tiró lo que lo que dice al final de Después de la Playa. Que él dice, ah, y, y para, para, para no, la pista, ¿quién es este cabrón que está viendo la cervecita? Ah, se tiró algo así y él como que Ah, le dijo, ¿quién tú eres? A él, va a botar. Al chamaco, él. al chamaco. Y él, ¿y por qué tú me sales así? Uh -huh. Yo no sé quién tú eres, como tú te puedes presentar. Y él, como que lo miró, él, sabes, bien. Bien, soy Bad Bunny. Entiendo, entiendo. Y el tipo le estuvo bien malo de, ah, que, y, le, y le salió a adelante, supuestamente, según él. ¿Esto contando el Welder te contando? Esto es lo que me está contando él y yo en mi mente yo me caro. Pero se notaba, si, si el World Drive al Drive Villar hace un segundo no sabía quién era Bad Bunny, ¿cómo sabe que era? Él, él lo conectó. Ah, sí, yo sé, ¿me entiendes? Lo conectó ah, cuando empezamos ya. a hablarle. Y él, ah, sí, sí, yo he escuchado de él. Y sí. ahí fue, te voy a contar una historia y ahí fue que no lo no sí. dijo. Y él dice que cabrón le salió a para dijo, ah, que no me gusta a él porque na, no es humilde. Y eso no se hace con gente que tú no conoces. Yeah. Y yo en mi mente como que... Ah, yo lo entiendo, pero cabrón, tú eres un extraterrestre. Uh -huh. Básicamente para el resto de la humanidad. Porque <ríe> cabrón, hello. Juan B siempre va a justificar a Asboni. A no, no. No, mentira, mentira. No, pero entiendo. Sí. Yo pienso que... Yo no, no sé. Yo. I love you, bro. <ríe> yo nunca he visto... Como que no te puedo decir que he visto a Bonny lo suficiente para decirte que de tal forma u otra. Yo sí pienso que... La fama debe ser un... un sí, obligado. Un asiento... Súper loco. ¿Me entiendes? De hacer un asiento loco de... de emociones. De... ¿Me entiendes? ego. ¿Me entiendes? Algo que te nubla. ¿Me entiendes? Tú puedes ser siendo humilde, pero igual tu estilo de vida como que... Cambia. ¿Me entiendes? So, igual tú tú, tú tú pegas a hacer un blanco fácil. Pa, ¿Me entiende? Para gente loca. Mira todo lo que ha pasado a esos artistas que los matan. Mira, P&B Rock que lo mataron. Uh -huh. Esto, este... El pana este, ¿cómo se llama? El de Offset. Takeoff, eh. uh -huh. Esto... O sea, que tú eres un blanco fácil, o so, me imagino que tu pensar cambia completamente y tú te vuelves una persona diferente a la que tú eras cuando eras pobre, ¿me entiendes? Quizás... Esto... No, y cuando no eras nadie, cabrón. ¿Me entiendes? O sea, este... Como que a veces yo los artistas los trato de cierta manera para no ponernos en una posición incómoda. Porque uh -huh. sé que son esos artistas, ¿me entiendes? Ellos no me lo piden, pero yo pues... Como que... Sí, pero, pero es normal. Mira, hay que hacer un junte con un fulano y yo... Ah, pues dame un break porque no quiero poner a fulano en la posición de que tenga que decirle que no o que sí o sí, comprometerlo sí. ¿tú me entiendes? Uh -huh, uh -huh. O sea, tengo que ser ahí yo estratégico, pero porque son ese artista ¿tú me entiendes? Sorry que, yo. que no es un ser humano normal, Ser, ser famoso ¿me entiendes? Sobre eso lo justifico un poco, no sé si eso es verdad. Yo pensé que me iba a hablar de que si Boni era aquello o no. Yo pienso, yo pienso que él es como que tira para los dos lados. Sí, ¿tú, por... Tú te acuerdas cuando decimos lo de pero sin ti que yo te dije, Ajá. yo siento que Bunny está cantando sobre lo que está viviendo. Sí, también, full. Libertinaje full, ¿me entiendes? Sí, sí, Como sí, que. Sí, esto... sí porque habló del perico y qué sé yo. De ¿Te eso? acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Y efectivamente. Ese, eso está arriba, ¿verdad? Ese podcast. Eso, ¿Eso fue Café mano ¿Eso fue ¿qué fue Café eso eso fue mano Eso fue WhatsApp, WhatsApp ¿verdad? WhatsApp. Ah, Eso fue un grupo de WhatsApp. Eso está en YouTube, gente. Fue está... live, pero está La gente está que está escuchando río. en podcast, esto no, en... esto no está en. Esto no está en Café mano esto está en Juan B Productions, en uno de los playlists del grupo de WhatsApp, Exacto. que sale de Fanta, que está jugando el verano sin ti. Pues yo siento que él está en esa etapa full, ¿me entiendes? Ajá. Como que. Y bueno, en verdad de lo que hay pues. No, no sé si le gustan los hombres, pues se les respeta, ¿qué te puedo bueno, yo, yo, yo, yo escuché como una entrevista con Arcángel, uh -huh. que no me acuerdo dónde fue. No sé si fue una entrevista, fue una conversación que tuvimos después de los con Flay o algo así. Uh -huh. Cabrón que Arcángel decía como que me cabrón. Este él le está dando al género lo que no se estaba dando. Y él le abrió el paso a amigo a Villano, sí, full, a... Full, ¿Me entiendes? Sí, fue, se ha convertido en un portal, eso es real. Sí, cabrón, entonces... No, ahora... En la vestimenta, ¿me entiendes? Y lo que dijo, el responsable. Claro, claro. Bueno, pero ¿cuánto porcentaje de... Eso es lo que... Lo único que, es, cosas que a mí me gustaría saber genuinamente, y no solamente entre Instagram, a mí me gustaría más entrevistar como que para saber quién es responsable de qué. Porque yeah. yo sé que es un equipo, cabrón, ¿me entiendes? Yo siento que tiene influencia de sus panas. Por ejemplo, yo que conozco a su círculo. Ajá. Esto tiene influencia de sus panas bastante. Sí, sí, me imagino. Esto, pero... Y eso es lo que lo hace él, ¿me entiendes? Pero desde antes de que él trajera a sus panas al juego, uh -huh. él estaba trayendo cosas un poco distintas. No ya. se veía como un reggaetonero normal, ¿me entiendes? Se vio sí, por sí. un reggaetonero normal como un cortitito espacio de tiempo. Sí. Pero después se hizo líneas en el pelo, las pantallas largas. La iguana, cabrón, aquí. ¿Me entiendes? Sí, y cosas raras, ¿me entiendes? Empezó Son... a juntarse con Balvin. Balvin, ¿Me entiendes? Que lo que te quiero sí, decir sí. es como que yo creo que él es bastante genuino de él, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y está sí, influenciado sí. por otra gente que le eleva el game, pero pero tiene mucho que ver con el full, ¿me entiendes? Lo de, lo de pues, lo de Rockstar, pues... Sí, yo leo. También el entorno de ahora está bien Rockstar, está fácil, ¿tú me entiendes? Como Ajá. que, ¿entiendes? Las mujeres pueden ser mujeres, los hombres pueden ser hombres, los gays pueden ser gays, ¿me entiendes? Como que estamos abiertos ya, tú seas lo que tú quieras y eso es lo que y eso, pues, es que es, eso es lo que se refleja ¿eh? como que la, el arte viene siendo como una reflexión de lo que se está viviendo el día a día cabrón, antes por la tierra es que, no aceptaban eso la televisión no se estaba eso sí, obligado, obligado. Entiendo. y tu mundo te moldeaba a tú ser el dandy el, el, el, el, sí, sí, sí. el derecho me entiendes? Esto. y eso que tú estás diciendo eh, yo, lo, yo lo digo mucho con con, con los podcasts como que oh, cómo tú este? y yo cabrón tienes que ser tú habla lo que tú vieras. cualquier pendejo se puede prender un comprar este micrófono Comprar este stand. Comprar estas cámaras, uh -huh. estas luces. Aprender. Esto es una fórmula. Lo que te va a diferenciar es que está detrás del micrófono. Está bien loco que la gente se siente en la radio y no habla igual de cómodo de, de, de un podcast, ¿me entiendes? Y eso es lo que la gente no entiende. La gente, Por eso es que yo digo que aquí no hay podcasters. Aquí el único podcaster es Chente. Uh -huh. y, Chente y Chente ya va... O sea, Chente, es Chente y punto, ¿me entiendes? porque ya Chente está en el in between de YouTuber y, y podcaster uh -huh. pero en verdad el podcast no puede vivir sin YouTube en verdad Chente le metió la presión a los medios full full si no fuera por Chente cabrón esto no fuera posible Chente, Chente le metió la presión es, sabes, Chente es el Bad Bunny de los podcasts cabrón no hay break full. no hay break cabrón y, y en verdad cabrón me da mucha a mí, por lo, a mí yo estoy seguro este mucha gente después de Chente vino Uh -huh. y, y, y concluyéndome. Uh -huh. eh, y ahora gente que está empezando, que se dicen que son podcasters, y, y llevan una vibra similar a la de radio. Entiendo. Y yo como que, hermano, sí, es un podcast porque, pues, sí, están las plataformas, pero el flow de podcast es esto, cabrón, es sin script, uh -huh. es natural, casual. Uh -huh. ¿Entiendes? Como que hay unos podcasts nichos y... ¿Me entiendes? Claro. Como que, pero sí, para mí eso es un podcast. Igual hay, un, hay podcast de comedia. Hay podcast. El podcast adapta La personalidad del. Exacto. Del, del, Exacto. Del, del, del, del host. Yo tengo mi podcast favorito. Obligado. Que yo veo. Sí, sí. Y es como que una información que yo no Quiero ver, ¿me entiendes? Pero, pero lo que voy es que el podcast es lo mismo que tú estás diciendo de, la, de la, los artistas ahora. Uh -huh. Porque yo conocí el otro día a quién fue. A, a 13. 13. Duro. Máquina, bueno. cabrón. Espana. Y, y me tripió mucho la, la, la, la, la visión y sí, el, el mindset él. de él. Como que es mucho de empresario, de joseador, uh -huh. porque él tiene de deboel por el lado. Está duro. Y yo como que, cabrón. Y yo conocía a la gente que está metiéndole en la industria y yo, es lo cabrón, nadie tiene ese mindset, uh -huh. Y por eso yo dije, este tipo va a lejos. Obligado. Porque está como que mezclado, cabrón, él tiene una técnica, cabrón. Porque como que dije, ah, este este seguro tiene una marca de ropa que no la había visto. Uh -huh. Cuando lo conocí, dije, ah, pues, ajá, que tiene una camisa y una borra. ¿No sabías que cantaba? sabías que cantaba? Ahí me enteré. Yo lo primero lo conocí como, ah, ah, no, este es el de... de, de, la, o, marca. de la marca? la en, marca. En Shulligan fue. que o sea, no sabía quién era, pero se supe de la marca. Y Humildón, el brother de sí, Humildón. Sí, sí, súper buena gente. Eh, lo entrevistó Joshua en. y le produje el podcast a él. Entonces... Nada, cabrón, me, me sorprendió porque, cabrón, ¿quién tiene tenis, cabrón? Y el uh día -huh. dijo, ah, tengo un boxer, y yo, ¿qué cabrón? <risa> ¿Sabes? Que el tipo está buscando la manera en de su ser. vuelta, claro. Sí, sí. Y entonces, esa, ese tipo de cosas así que te, te hacen te hacen diferente, uh -huh. pues, cabrón, este, es lo que al fin y al cabo te, te va a ayudar a Es que ese es que el mindset. a vivir de lo que a ti te gusta. Yo no quiero ser compositor nada más, ¿tú me entendió? Estoy, papi, en la joseadera. Ajá, ajá hago un poquito de todo, tengo artista hago pistas a veces. Como que yo quiero que se me dé punto, ¿me yeah. entiendes? No importa por donde sea, lo que explote primero, yeah. ¿me entiendes? Y sí, sí, que como que es de lo que lo que tú eres bueno. Exacto. Sí, básicamente monetizar tu talento. Literal, porque yo disfruto hacer de todo, ¿me entiendes? En verdad, uh -huh. yo lo disfruto. Como que me gusta ver con un artista que yo eh, manejo. esté teniendo éxito o, o, o que cante una canción mía, ¿me entiendes? O que me reconozcan por lo que hago, ¿me entiendes? Como que en verdad yo yo lo disfruto. No importa lo que sea. ¿me sí, entiendes? Ese sí, o sí, sí, es el mindset como sí, que, sí. que no tienes que estar ah, pues a Juan le funcionó los podcast ah, pues voy a hacer uh -huh. podcast porque a Juan Billy está funcionando. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. No, no, y, y, eso, y eso fue un, un al principio era así cuando cuando o en Puerto Rico pues, fue así pero ya como que es bien normal que está tan saturado el hecho de tener un podcast y hay tantos podcasts buenos por ahí uh -huh. que, que en verdad este lo que yo digo es que ya hay un punto que todo el mundo tiene un joseo. Uh -huh. Ya sea una tienda de ropa, este, las pestañas, las uñas, eh, lo que sea, cabrón. Pero uh -huh. hay, cabrón, yo no conozco, de cinco personas que tú conozcas, cuatro tienen un joseo, cabrón. Pero, ¿y, ¿y qué te y, opinas y, de eso? Yo pienso que es parte del. Parte de, de, es parte del vivir de nosotros. O sea, pero te agrada. Claro, cabrón. Eso está durísimo. Porque eso no gracias, por eso gracias, eso gracias a las redes. No me pillan uh -huh. en la gente de Camea Mea, esto mi jefe de Camea <risa> Baby. No me pillas, <risa> never. <risa> esto me entiendes, mi gerente de Camea que tenía como 40 años y se creía que le pagaban 70 pesos la hora. Ajá. ¿Me entiendes? Se creía hecho... En verdad no me pilla que me ameja no me pillan los de los zapatos que trabajé, la favorita, no me pillan ya 8 a 5, 7 a 25. Sí, sí, sí, no sí, sí. me pillan. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Primero compro una caja agua y me voy para la luz y la vendo y la saco 3 pesos a cada botella. entiendes? sí, obligado, obligado. Hacho, no me pillan porque tú puedes emprender. ¿Me entiendes? Eso es fácil, es fácil. ¿Me hoy ¿entiende? día sí, hoy día sí. Como que saliste de la escuela y vas a la universidad, allá tú, pero yo no iría. ¿Me entiendes? Uh -huh. Papi, métete, métete, a YouTube, quieres hacer lo que sea, métete a YouTube y ahí está la info que tú necesitas. Para poner en práctica. Ya, o sea, Como que lo, el empeño que tú le vas a meter a 10 años de estudiar de doctor, tú solo puedes meter 5 añitos a lo que tú quieras, 3 años de desarrollo a lo que tú quieras y va a hacer lo que tú quieras. Cabrón, cabrón, esa es la mierda que, que, que ahora es bien fácil. Ahora, eh, viste, no sé, obviamente también eso tiene que ver mucho con tu entorno. Porque uh -huh. yo me he dado cuenta que, que la gente que yo he entrevistado, uh -huh. Y la gente, bueno, la gente que se ha sentado aquí conmigo, pues ya es para mí, es normal que tengan un José o trasvivan de algo, ¿entiendes? Uh -huh. Pero hace cinco años atrás eso no era real, ¿entiendes? Estaría cool que entrevistara a alguien que todavía trabaja a 725. En cabrón. Sí es verdad. A ver cuál es su mindset, que lo, que lo mantiene ahí. Y eso, y eso, cabrón, yo acabo de comprar eh, en un fast food ahora mismo. Uh -huh. Interaccioné con la cajera. Ajá. Uh -huh me estuvo bien curioso, ¿sabes? Como que como que le tomó trabajo explicarme lo que lleva. Y yo dije, ¿y qué, qué tiene ese rap? ¿Y cuál es la diferencia? Le dije, pregunté. Y yo, bueno, pues. y yo como que, ¿ok? ¿Sabes? Pero fue algo como uh -huh. que, pero igual a lo mejor para nosotros es normal. Pero sí, sí, ese sí. tipo de personas, y no estoy criticando. Yo si entiendo, yo entiendo. Porque a lo mejor siempre hay gente que llega a esos trabajos por necesidad. Uh -huh. Hay gente oh, cabrón oh, que oh. nacieron para eso, cabrón. Porque yo me acuerdo, cabrón, que cuando yo trabajaba en Subway, cabrón, había una doñita ahí que llevaba yo no sé cuántos años. Papi, esa doñita era la máquina. Todo estaba red ¿me entiendes? Era la, la asistente gerente, uh -huh. me acuerdo, papi, eso estaba... Pa, pa, pa, pa, pa, pa. O está... Sea, porque ready. yo estoy hablando de la gente, si tú quieres estar ahí porque quieres, porque tú dices, uh, esto es un part-time, esto es lo que yo necesito porque... Sí, sí pero... ¿Me entiendes? Pues perfecto. Pero es que esa es la mierda que ahí cae... Y... Conformismo, tú dices. No, no, no. Tiene que ver mucho con, con tu entorno. ¿Sabes? Porque, como que yo entiendo, como, ah, cabrón, si, si, tú, si tu mentalidad es así, pues es porque tú estás en esa miel. ¿Me entiendes? Como que esa vuelta la entiendo. Entiendo. Pero eso eso para mí va más para la gente que que, que saben que mucha gente, cabrón, lo que te digo es que mucha gente. ¿Tú sabes la historia del elefante? La historia de que. El de, elefante y la hormiga. No, no, no, el de, de que el elefante, cuando hay un elefante, cuando, yo, los, el elefante tal, en los circos. Elefante en la hormiga. No, que... que... <risa> este gar... <risa> ¿Sabes cuál es esta historia? ¿El elefante en la hormiga. <risa> Déjame preguntarte esto y te digo. Dale, Cabrón, eh, los elefantes en los circos cuando son chiquitos, uh -huh. les ponen una cadena. ¿En dónde? En, la, en el pie. Okay. Y la, la, la, la amarran a un poste como uno grillete. Y obviamente, uno grillete y pues obviamente el chiquito y el, el ala ala ala ala y se acostumbra que no va para ningún lado okay. obviamente después de 20 años el, el elefante crece okay. cabrón y el elefante puede romper ese, ese poste en 5 okay. minutos como, pero, pero no lo sabe no lo sabe entiendo entiendo, entiendo. So que yo pienso que esa es la vuelta de la gente que, que está en 725 como que no saben cabrón está acostumbrado ¿Sabe? no saben que ah puede entrar a YouTube sabes como que caché, no, llega sí. no llega ahí no llega yo ahí entiendes yo te caché. Pero también yo pienso que ahora hay más acceso a la, a la información. Como que la información está ahí. Pero yo pienso que también por eso es que yo estoy haciendo esto. ¿Entiendes? Yeah. Y por eso es que y por eso es que estoy hablando contigo aquí. Como que la información está. Antes, tú, no, tú tenías que mamarte lo que te dé la, la TV. ¿Me entiendes? 100%. Lo que te diga la noticia es lo que es. Lo sí, que sí, dicen sí, en la radio sí. es lo que es. El artista que salga en la radio en la TV. Ese es el que es. So, ahora es tanto acceso a la información que no hay excusa para tú... ...conformarte. Por eso digo conformarte... ...porque, vuelvo y te digo, hay gente que está con. ...o sea, imagínate que estuvieron vacíos los Burger King... ...pues no podemos pedir por Servicarro. Que de hecho, está pasando ahora, no hay empleado. ¿Me entiendes? Como mm. que yo he ido a Fafus que no puede entrar por dentro... ...porque no hay empleado, solamente es el bicarro ¡Wow! ¿Me entiendes? No, no sabía eso. Esto, so, lo que te quiero decir es como que... tienes que asistir gente que esté ahí. Pero si tú estás inconforme ahí, como que quieres wow. progresar... ¿verdad? Está, está fácil. Sí, ¿me entiendes? sí, sí, sí, exacto. Como que si tú si tú estás escuchando esto y reconoces lo que tú estás diciendo uh -huh. y, lo que, y, y, te, y te identifica y te acaba de explotar la historia del elefante, cabrón, estás uh -huh. en, el, en, el, en el sitio incorrecto, está, tienes que hacer algo con tu vida. Definitivamente. Full. Pero, pero ajá, ¿cuál es la? ahora quiero saber, cabrón. esto no la mía, una cafetería, el elefante, el, elef el, elef el elefante, ¿cómo es? El elefante sale le metió la hormiga. ¿Cómo es? Que esto? Con paciencia y saliva. El elefante se lo metió a la hormiga. Nice. Ese es el clip. Pero ahí... Ahí hay... Hay una enseñanza ahí. ¿Y está en la enseñanza que hay ahí? hay que ser paciente. Porque Exacto. si el elefante pudo... ¿Entiendes? Eso con es con la hormiga. <risa> es con paciencia y saliva. <risa> ¿Tú, tienes, tú tienes todavía los... Lo, los soundbites <risa> de Cowflake. Los que puso Fanta que me hackeó el... El El, rob... el <risa> <rock canter. risa> Este, este, este, me acuerdo ¿sí? un día, este. Ah, cabrón, le puse ahí para el sonido ¿Qué pasa? aquí? Ah, no, pero, de, de, de, de ahí normal. Por vos que un dembow. Este también. Sí, sí, esto es lo que faltaba. diablo! El... Eso fue falta, cabrón. ¡Mira, este! ¿no? <risa> y está con este. Flame Mafia en la casa. Voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacerlo otra vez con Flame Mafia. Hazlo, ah, hazlo. Ah, Quiero hacerlo, pero voy a hacer otro season, ¿me entiendes? Como que vamos, vamos, vamos para el segundo season ahora, pum. Aquí a la ah, orden, papi. Yo sé, yo ah, bueno. sé. Lo que quiero es estar como que te, sacar un tiempo específico, como aquella vez, te la que toda la semana le damos. Sí, sí, sí. No, y, y ahora y ahora se pueden conseguir los piciadores. Y saber si se, sal, se va a activar conmigo, porque ahora se salta con, con la vuelta de duel. Sí, sí, sí, sí, Pero estoy activo. Tío, ah, o sea, ese contenido estaba bueno. No, no, no, definitivo. Es que papi el tiempo. Todo el mundo estaba comprometido, ¿me entiendes? Y era sí. difícil. Y eso no es side hustle para mí, ¿tú ¿me entiendes? Que también yo. No, estoy... y, y en verdad ese, ese concepto estaba bueno. Hacho, sí, me gusta. No hay mucha, y cogió bastante, ¿sabes? Cogió muchas cosas. No, que racciones. todavía me preguntan, todavía me preguntan. La gente duro? de Trash House me preguntaron la última vez que me vieron, como que, mira, Hacho, con no dejes caer aquello. ¿Sabes quién me, que me encontré en un concierto y que me, sorpre que me reconoció a mí? Y, y me comentó sobre eso: este, el gurú. El gurú. Sí, papi, y yo. Sí, sí, tú eres el podcast, ¿verdad? Y yo, qué duro. Sí, porque es un contenido como que más jovial, sí. ¿me entiendes? creo vale, voy a seguir lo hacemos y podemos hacerlo hasta aquí Sí, entiendo. sí, aquí definitivo este bueno ¿qué les recomendarías a esa gente que quiere empezar a, a escribir eh, bueno un, hay que desarrollarse ¿me entiende? como que la, la barra está un poco alta pero no, no es difícil esto desarrollate practica ¿me entiende? un seteo el más barato cuesta 500 pesos ¿me entiende? una computadora un micrófono y una interfase Empieza a grabarte, te desarrolla, te escucha lo que están diciendo los demás, ¿me entiendes? Para que llegues al nivel, ¿me entiendes? Y luego de que tú sientas que tienes algo bueno para dar, pues empieza a ver las necesidades que hay. Por ejemplo, si conoces a un chamaco que hace pistas, pero no tiene que le escribir las pistas, júntate con él y escribe las pistas de él. ¿Me, ¿me entiendes? ¿Y qué, y qué, y qué rol es lo más que tú ves en, en la gente que está empezando ahora? O, el, la, o lo, ya, sea, ya sea artista, ya sea compositor, ya sea productor. ¿Qué es lo más que tú ves que te dice cabrón, no seas así? Pienso que mucha gente quiere saltar etapas. Piensa que o saltan por sentado que, por ejemplo, un ejemplo yo, uh -huh. o gente parecida a mí, llevamos low-key, low-key, llevamos como 15, 12 años, ¿me entiendes? Tratando de buscar oportunidades y aunque son otros tiempos, pues esas etapas no se saltan, ¿me entiendes? Yo, yo tuve un montón de malas experiencias, pero de eso aprendí. Nadie me coge de bobo ahora en esas cosas que, ¿me entiendes? Que aprendí. Sí, sí. So, mucha gente quiere saltar etapas. Quieren saltarle tapas, como que... Uh -huh. Ah, colocaron... Yo hablo con un muchacho, le digo, mira, la pista tuya la cogió Anuel. Ah, pues dale, pues yo quiero por la pista cinco mil pesos. Y yo, pero... Bro, si tú estabas sacando todos los mocos en tu casa, te vas a dar por ciento. No vas a cobrar. Ah, pero tú vas a cobrar. Ah, pero yo te conseguí la vuelta. Uh -huh. Y yo llevo tanto tiempo en esto. Si yo no te metía a tu pista, tú no ibas a coronar esa vuelta. Sí, sí. Reconocer tu lugar, ¿me entiendes? Esto, mucha gente quiere, es un ejemplo, quieren saltar la etapa, ¿me entiendes? O sea, me ha pasado mucho con las entrevistas, cabrón. Claro, ¿sabes cuánta gente se me va a acercar? Oh. yo quiero estar en tu podcast, eso a eso mí me pinga, cabrón. De verdad. Cabrón. O sea, y cuando me dicen eso, tú no vas a salir mi podcast. Uh -huh. no me dicen eso, no vas a salir. No vas a salir, porque tú lo que quieres es pauta, cabrón. Uh -huh. Y si, si tú dijeras que con conversa, qué sé yo, y si hay química, cabrón, pues le metemos. Uh -huh. Y si, ¿me entiendes? Y también yo veo. Claro. Sí, entiende? que nazco orgánico. Sí, que normal. Entonces, cabrón, es como que, chico, pero... Eh, entonces, no, y para colmo, lo más lo más cabrón es uh -huh. gente que no tiene trayectoria, loco. Que empezaron ayer. Eso y es tú, lo que te digo, etapas. Y es lo mismo, lo mismo que tú estás diciendo. Uh -huh. Es como que... No es que yo sea... No es que yo sea, tú sabes, el... Ah, nos jodimos ahora. Es que, cabrón... Yo me siento con gente ya que... Como tú, cabrón. Claro. Que lleva ya más de una década metiéndole. Y la gente no sabe esa es necesidad que uno pasa porque... El que me ve puede pensar que yo tengo el banco virado. Papi, yo uh -huh. estoy joseando todavía. Uh -huh, yo hago uh -huh. mis chavitos, pero... ¿Me entiendes? Sí, sí. Yo estoy en la joseadera. Todavía no soy millonario. ¿Me uh -huh. entiendes? Y mucha gente que ellos piensan que son millonarios no son millonarios todavía tampoco. ¿Me Por, entiendes? ¿Por qué...? Yo pensaría yo que no sé nada. Yo pensaría que eso es injusto. Pa, porque es que yo veo a los, estos artistas, cabrón, cobrando... Un montón. Creo que fue. ¿Cuál es la canción que Anuel dice? Que no sepa sé quién es. Pero él dice en Narcos que él dice, como que, ah, tú cobras. La diferencia entre tú y mí es que yo cobro 100 mil. Yo cobro 100 mil directos y tú cobras tres mil de esos 100 mil que te dio tu manejador. Algo así. No sepa sé yeah. quién es. Entiendo. Pero yo me imagino que esa vuelta debe ser real. Debe ser real porque Anuel no es independiente. Eso es lo que yeah. está haciendo referencia ahí. Él es independiente y no tiene que pagarle chavo a nadie. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Esto. Sí, sí. Pero creo que te refieres quizás a. porque los productores quizás. Sí, oye, cabrón, te, te ha hecho un cojón un de baros. Sí, en verdad. Eso es como. Están es... las dos caras de la moneda. Ok. Está la cara, la primera cara de la moneda es que la, la industria latina está llena de gente, de joseadores que aprendieron de otros joseadores. O sea, joseadores no es la palabra, es como, como ganso, uh -huh. gente gansa. Y apre, aprendieron de otros gansos. Y eso sigue. ¿Me entiendes? Sí, que es como, como la tóxica que, que se ha Papi, yo te, yo te, tú me haces un tema. Y, ah, eso está duro el tema hoy. Lo voy a cantar, dale, pum. Te envío un documento para que lo firmes. Y lo que no te dije es que este documento que te, te envíe es un work for hire. Que tú no tienes derecho a por ciento, a puntos de máster. Si tú no sabes del negocio, tú lo vas a firmar. Firmado. Mm. Gracias, hoy te Sí, duro. Y acá te dice, Sacho, le gané el chamaquito no le tuve que pagar. O sea, mm. le pagué work for hire, pero los por ciento completo es mío. Sí, sí, que sobra repaste 3 mil pesos y el cabrón hiciste casi un Hay mucha 6, cancería aquí. Entonces, tú tienes, tú entrando al juego, te cogen de zángano primeras veces, ¿me entiendes? Después te orientas, te cuesta un abogado, ¿me entiendes? Que uh -huh. esté eh, velando por ti. Uh -huh, uh -huh. Entonces, todo ese proceso de tú acomodarte, a pesar de tener placement, pues a veces tú inviertes dinero en estructurarte, ¿me entiendes? Porque hay mucho ganso. ¿Me entiendes? Por protegerte de esos gansos. Esa sí, es una sí. cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que los artistas tienen ya su plataforma que han trabajado por años ya. y que ellos reconocen que tú que estás en una etapa más abajo que ellos ellos darte la oportunidad no importa lo bueno que está tu tema va a cambiarte la vida eso como te va a cambiar la vida ellos reconocen que ellos son un profit para ti Eso se dan supuestos uh -huh, te uh -huh. tratan de menos ¿me entiendes? o sea, sí, no sí, como sí, persona sí, pero como sí, que papi, yo te puedo dar dos mil pesos por ese tema, oíste y diez por ciento si claro. no lo saco Sí, sí, que la cultura está hecha... ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, que la cultura... Es una cultura tóxica. ¿En Estados Unidos es así? ¿Cómo es en Estados Unidos? En Estados Unidos los gringos cobran de los máster... De los temas. Menciona los másteres a un artista aquí... Para que tú veas que... Papi, eso es hablarle malo. Eso es cagarte en la madre. Uh -huh, uh -huh. Mira esto, yo quiero... Puntos de máster. de más de puntos, nada más decirle puntos. Ni siquiera decirle... ¿Qué, ¿Qué significa los puntos? O sea, tú vas a cobrar de lo que genera el máster. No el toda... máster significa es... Eh... Eh, la canción completa. La canción completa, entonces... De la canción crea completa. La canción, eh, el máster paga a Spotify, le paga el máster. Ah, Esto, todas la, las plataformas la, le pagan al máster. Que me imagino entiendo? que es mensual y... en más cantidad. Pero, pero en la música latina, o sea, o sea, aquí en Puerto Rico, el máster lo tiene la disquera. Muchas la veces disquera lo tiene la, la, disquera, si la disquera. O si el artista es independiente, como Manuel que está diciendo que es independiente, pues lo cobra él. Mm, ¿me okay. ¿Entiendes? Esto, pero a ellos se les olvida que ellos cobran de los shows también. Y yo no cobro de los shows. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. So, las disqueras allá afuera premian a los productores y le dan por ciento buenos de máster más cantidad de dinero a veces de los fees. Sí, sí. ¿Me entiendes? Como que ese fee de, de producer ¿Me entiendes? De alguien... ¿Tú conoces? ¿Tú escuchas a este tipo que dice Mustard on the beat? Oh, ¿tú ¿Escuchas a ese tipo? No. Las canciones gringas. Mustard. Sí, sí, sí. Esto, qué sé yo. Hay un montón. Esa gente de son, los amigos, de, de un los montón de raperos. Esa gente son artistas promos. aparte porque tienen la estructura por todos los placements que tienen, que le dejan dinero, uh -huh. para ellas poder seguir construyendo, ¿me entiendes? Pero, en mi caso, yo tengo que hacer temas con medio género, para crecer mi catálogo, para buscar un advance, que me haga millonario, ¿me entiendes? Que va trip, cabrón. Es un museo más largo. Pero, Pero... ¿Tú crees que eso cambie, de aquí a un buen tiempo? En verdad solo tiene que cambiar la gente de arriba. Los que están arriba tienen que cambiar eso. Si estás viendo esto, ya sabes, papi. Son ellos. Esa gente que está arriba, que está viendo este boca porque todo, ellos lo ven, tú sabes. Las disqueras lo saben. <ríe> esto, esto llega, papi, esto llega. Eso me sorprendió, cabrón. ¿Qué que fue lo que pasó? Que, la, eh. Ah, lo eh, de un verano sin ti con Chente. Que Santi me lo dijo el otro día. Yo, ¿qué, cabrón? ¿Qué que, pasó? Ch que Chente hizo un reaction. Él hizo una reacción en un live en YouTube. Eh, de, de, reaccionando a un verano sin ti cuando salió a las 12 de la noche. Ya estaban gendidos qué sé yo. Y, pues, Rima no se lo aprobó. Se lo tumbaron. Se, y se lo tumbaron. tumbaron. Una vez como que se acabó el, el live, qué sé yo, que se posteó en YouTube como tal, como un video, se lo tumbaron. Y hace una semana... Subieron otro. Rima se lo, no se lo aprobó no y subieron aprobó. ese sí, mismo Sí, pero fue porque Chente tiró, tiró fuego en Instagram. Yo pienso que... Chente eh, tiró como que, mira, Rima, apruébame Los, copy ride, ride, los copyright claims... A mí me ha pasado, Es un pero, proceso automatizado también. Para mí me pasó también el podcast que nosotros hicimos de un, de un grupo WhatsApp. ¿Sí? sí. ¿Te dieron flag? Sí, me dieron flag. ¿Y te lo bajaron o no? No, porque tú, ahora en YouTube tú tienes unas opciones de como que ellos te dan... Es una línea, ¿verdad? Son ah. 60 minutos, por ejemplo. Entonces ellos te dicen, ah, pues del minuto 10 al 20 tú no cobras. Ya. Yeah. O lo puedes dejar, pero el video completo lo tienes que darle, le tienes que dar el dinero. Entiendo. O sea, que es como un porcentaje de los... Si tú coges ads de ahí... Esos ads van para ellos directamente. Entiendo, entiendo. Así que funciona YouTube. Pero está cool. El contenido sigue. Sí, sí, por eso. Tú tienes la opción. Pero si ya va varios strikes uh -huh. y si tú le mientes a YouTube, ya fallaste. Entiendo. Porque te, te, te dan tres strikes. Y, por ejemplo, ellos te dicen antes de subir el video, este, este video es para niños. Y si tú pones que, es, que sí y no es, no es para niños, ya va a primer strike. Entiendo. Y entonces, ¿por qué? Porque si tú dices que... Porque ellos, así que ellos dividan los ads entonces, depende, depende de esos ads, pues te, te entran, depende de lo que tú hables y, y el retention rate y tus temas y te esa mierda, pues mm -hmm. te, te van enviando sí, lo, la cacha. Te van enviando los lo, lo ads premium Pero, mano, ya llevamos un ratito. Gracias por la la vuelta, brother. Vale, es? este, ¿Qué temas la gente puede escuchar reciente? O yo tengo mío? un playlist mío de los ah, temas, lo pero bueno. lo último que, sali que ha salido mío, deja pensar, el disco de Wisin ¿Completo? La última misión, cinco temas. Tengo Caliente, eh, J Balvin con Wisin Andel Tengo... Eh, ay, Dios mío, se me olvida. Esto... Tengo es tantos temas que no sé cuál Desierto. Esto... La de la Rosalía, besos mojados también. Yo Trabajé ahí. Esto también salió... Un, un tema de la nueva, pero Jetky. Ese es el mm -hmm. de Roa, Brian Mayer, Omar Courts y Davy. Esto... Cuando vea a Brian Mayer. Dile ah. que extraño la voz del vieja. Hacho tú dices, me <risa> gusta no la de ahora. Hacho no, cabrón. La de esto. Esta es la de Condado, <risa> la de Mika. Ah, la de Condado Liano. y Mica esa es mía también. Eh, Liano no, Lunay, perdón. Esto es Lunay, Condado, esta también es mía. También hice la de Banco Popular, la especial de Banco Popular. ¿Va a salir la hora? Es la de John Mico. ¿Qué? Y algo de John Mico sí. en el... Sí. Cabrón, felicidades, que duro, son no, palotes. Estamos activos con eso y. ¿Tú nunca, nunca había salido un popular. Eso es como no, histórico, cabrón. No, nunca. No. Eso fue a Mico que me, que me llamó para juntarnos, porque en verdad nos enviaron un sample de, de Imael Rivera. Y era como que ya no queremos cagarla. Sí, sí, duro, sí, sí, sí. Hasta yo tenía la presión. Eso sea, nos juntamos. Yo siempre que me junto conmigo me verdad hacemos palos. Esto. Aquí también cuando vengo por podcast. Eh, amigo, ya tú sabes, ya van dos que... <risa> Sí, sí, sí. sí. <risa> Otro favor que Malfanta eh, tiene que ver estratégicamente, como le <risa> Mira, a tengo amigo, mira, para con un podcast. ¿Cuánta gente se, la abra, o sea, se te acerca así literal. de la red, ¿no? Esto. Jay Wheeler, el disco Jay Wheeler. Ahí trabajé en emociones. Esto. Ay, eh, vale. Mira, muchas gracias por despedirnos con esto cuando ¿cuándo fue. Yo no sé, fue un, un momento de conflicto, mafia. Uh -huh. Cabrón, y la manera en que tu mente funciona es bien cabrón. ¿Por qué? Por qué? Porque, cabrón, tú llegas a unas cosas como que tan fácil. Es que se, que como que tú, tú, tú, las oraciones que tú dices son bien graciosas. Pero, sí. pero son bien... O sea, se nota que, que escribes, cabrón. Entiendo. Porque tú haces unas cosas que como que... Hay un punchline ahí. Sí, hay un sí, punchline. Y tú no te das ni cuenta, cabrón. No te das ni cuenta. No me yo me acuerdo que una vez que estábamos grabando con Flame Mafia, Alex Díaz, el uh -huh. influencer, uh -huh. estaba allí, cabrón. Y él, él vio todo el episodio. Y cuando acabamos, él viene y me dice, chabón, en verdad, ese Fanta en verdad es bien gracioso, mano. Parece comediante, Y eso mismo, tiene unos sí, punchlines sí, sí, sí, qué sé sí. yo. Cheno. O sea, ¿Sabes lo que está diciendo? yo así, cabrón, en verdad. Yo sí, sí, no sí, me doy cuenta, el, gracia, él me escribió y me dijo Hache, yo me sentí ya en verdad. Pero sí, en verdad a mí me entretiene mucho esto. Como que me... Y siento que hay una similitud en lo que tú dices en escribir y como que estar claro, aquí quitando. Es como improvisarla al momento, ¿me sí, entiendes? claro, sí. claro. Yo, claro. Tengo, yo tengo que adaptar esa mierda de escribir, porque yo, yo soy más go with the flow. Yeah. Pero me dice, yo odio las tareas, cabrón. Me da flashbacks a estar en la escuela. Sí, sí, sí. Entiendo, <ríe> entiendo. Y yo como que tengo, tengo que estar, cabrón, en una presión bien dura para... Para sentarme a... a sí, hacerlo. como que eh, los temas, como que relacionarlos y vamos por acá. Pero hablando lo hago, me, me queda cabrón. Sí, es sí, que también sí. tú tienes tu estilo. ¿Entiendes? Sí, sí, sí, sí. cuestión de estilo. Pero... Brother, este, ¿algo que quieras decir antes de irte? ¡Con Flame Mafia pronto! <risa> ¡Tú ves! <risa> ¡Tú ves! Gente, <risa> gracias. <risa> <risa> <risa> HomieProductions.com, <risa> <risa> YouTube. este eh, Santi, detrás de las cámaras. Gracias, Fanta. Eh, tú te ma. ves, Santi. Tú te ves en las cámaras. No, no, no no me ver, Santi está ya, vestido boy. aquí Igual, ¿me entiendes? <ríe> está Oh, sea, matching Quita mi cara Y ponga la de Santi Así está vestido Santi <ríe> Literal, <ríe> tienen Literalmente Tienen los mismos colores Todo Así que gente Gracias Hasta la próxima Y seguimos Vamos, tío